Por aquí está la finca y por aquí ya se van los amigos. Camilo, no ¿hace cuánto salimos del colegio? Eh, hace Haga más o menos cálculos. 11, 12 años. ¿11, 12 años? ¿Qué haces ahora? Eh, Estudio música en la Universidad de Antioquia. No ha terminado, marica. No, ¡12 años! Si no he podido. Pero no, pero no ha echado 12 años en eso, güey. No, pero en eso no. Pues hice otras cosas antes de empezar la universidad, pero ya. El 11, recuerdas el puesto donde, donde estaba sentado? ¿En qué fila? ¿Y sí, porque... en, la, en la segunda fila después de la puerta y casi de penúltimo. Listo, es de los canzones, ahí lo van anotando. Él es Juancho. Parce, ¿hace cuándo se viniste de Bolívar? Yo me vine de Bolívar hace 10 años. Un año de vagancia, sí, pues, listo. Sí, un, no... año, un año sabático. <risa> ¿Y qué haces ahora, para Ahora trabajo en una empresa. Y un eslabón más de Del, del imperio capitalista. Del imperio. <risa> sí. Por aquí están diciendo el collar del bebé. Él es el bebé. <risa> de de Juancho. Sí, Ey, ¿te acuerdas dónde de te sentabas? Te en el... La mina, claro, ¿Te te en la penúltima fila. La hacia el lado De la... De, las ah, de la ventana, Listo. De sí. los ultimitos también. El perro, se te vomitó en los pies, huevón. Ay, casi se me vomita. El Zamb. Pero él eso, ve ¿parse? ¿Usted no. hace cuánto se viene Bolívar? Hace. 12 años. 12 años, salimos y te Salimos de, y me vine una vez. Pero tenés hijos, ¿cierto? Tengo a Tomás, tiene 5 años. Tomás. ¿Y sí. ahora qué haces? Ahorita trabajo por una empresa salinera eh, de La Guajira, oh. encargada de producir sal eh, ah, quito, marina. Y bueno. ¿Y contento, feliz? Contento, con sí. ganas de terminar la universidad. Ah, ¿verdad? ¿Estás terminando con Noveno semestre de administración de empresas. Bueno, esos son los parceros, que ya se van, <risa> ya están haciendo pucheros, ya se van, vinieron de visita. Y yo soy Juan David Escobar, sin bañarme, eh, con solo una carrera de tecnología, pero bien. El liche lo va <risa> a llevar, el va a No, no, pero es que se deja de aquel lado. A la derecha. Vayan por la orillita, Sam, cuídense pues. ¿San atrás? No creo. Samsung sam. Bebé, montate. Esto cucho. ahí en la Y. La... Gracias. Chao. no le pague todo bien. Vuelvan. vuelvan. Vuelvan por sal. Vuelvan. Vuelvan por sal. Vuelvan. Estás diciendo a ver? Digo, vuelvan por, <risa> vuelvan por sal. Vuelvan por sal. Allá, allá. Ey, hacemos un paseo para la Guajira cuando tú ubiques bien, weón, y nos, nos enseñas todas esas minas. Eso, nos vamos. Esa es la misión. Una chimba ¡Qué ¡Eh! ¡Toma media! <risa> Esa es la de Sam La de Sam <risa> Así va Camilo pues. Meros bueno! Degenerados. hágale, hágale, hágale. Bueno, de bien man, de... cuídense mucho. De Feliz viaje, pues. Y ya esta vaina se pone allí y cerramos el pórtico. Yo vivo al frente de Cerro Alto. Desde mil, 1982 y existiendo Y es un día lunes Con cielo encapotado Con las flores apenas creciendo Y bueno, voy a ir a, al, ton, al son de música carrilera que ponen los vecinos A leer Y esta es la casita no sé si le he mostrado mucho, ya desde hace rato no hago videos, o hago videos más esporádicos o más autistas. Domingo, digo, lunes festivo, lunes festivo. Hago tan pocos videos que ya ni ritmo tengo. Dejé los zapatos. Ahí cayó un aguacero enorme. En fin.